Nos encontramos justo ahora en el momento en el que podcasting va a cambiar completamente tal y como lo conocemos. Os explico, es la radio de toda la vida llevada a internet eh, de una forma sencilla, usable, cómoda para el usuario, y con una cantidad de contenido absolutamente extensa y muy variada. Hay dos tipos de, de podcasts. los eh, amateurs que crean sus contenidos eh, con muchísimo cariño muchísima ilusión en base al tema que más les guste y las radios que vierten sus contenidos de, de radio tradicional tal cual sin terminar de entender lo que es el formato del podcasting pero aprovechando como un canal más de redifusión de sus contenidos profesionales. Entonces nos encontramos amateurs y radios eh, muy profesionales. Ahora nos encontramos en el punto de inflexión donde empieza la monetización. Los usuarios se lo toman muy a regular porque cuando les avisa y les dice por primera vez tienes que pagar un servicio que era gratis, siempre se lo han tomado mal. ¿eh? Desde el 92 que entré en internet y llevando negocios desde entonces, lo he visto en muchas ocasiones y siempre el usuario se lo toma mal. Necesita un periodo de adaptación porque al fin y al cabo es lo mejor y os explico. Es lo mejor porque hace unos años la serie de televisión era toda gratuita en base a los canales generalistas y ahora mismo tenemos plataformas como HBO, Movistar o Netflix donde nadie duda que es una cantidad de contenido y una variedad absolutamente increíble. Lo mismo va a pasar con el mundo del podcasting donde nos encontramos que eh, a través de una suscripción pues mínimo mensual de un euro eh, donde es un precio profundamente razonable, te puedes suscribir a tu podcast preferido. Eh, habitualmente la que eh, plataforma que está ofreciendo mejor esta monetización en castellano es eBots. En Estados Unidos ya hay podcasters eh, millonarios que tienen un oficio realmente muy reconocido y que se gana muy bien como modelo de negocio. Eh, también muy parecido a los youtubers, que lo diré sencillo. Entonces en Estados Unidos tenemos podcasts de millonarios y en, en español empiezan algunos podcasts de gran renombre. Hay un par de ellos como Canción de Hielo y Fuego, asociado a los siete reinos.com o La órbita de Endor, que se están planteando y aparte que se lo merecen porque se lo trabajan muy, muy, muy profesionalmente, se están planteando la monetización y son pocas de los cuales me voy a, a, a hacer de suscripción de pago. Entonces nos encontramos precisamente que el usuario, pues eh, en base a sus donaciones, ya sea con Patreon, ya sea a través de plataformas de iBots, e va a poder facilitar que haya una monetización y que haya un modelo de negocio en base a un contenido y que, Hoy día, por contenido, todo el mundo entendemos que se tiene y se puede pagar porque eh, disfrutamos mucho en nuestro tiempo de ocio en series de televisión con Netflix HBO, y de Tronos, o en podcasting en base a unos podcasts que realmente se lo trabajan. Continuará habiendo podcast gratuitos, continuará habiendo podcast amateur, pero igual que había radios muy profesionales y nos encontramos los podcast amateur, ahora habrá un rango de podcast profesionales o bastante profesionalizados con un modelo de negocio donde trabajarán la calidad de los contenidos y que eh, trabajarán el fidelizar a sus usuarios, con lo cual, al fin y al cabo, simplemente va a haber contenidos de, más, de mejor calidad. El usuario con su dinero tendrá todo el derecho de elegir te suscribe o no te suscribe. Y donde haya una suscripción de paga a un determinado podcast, surgirá otro podcast amateur que querrá utilizar el, el nicho de mercado y entrar donde hay un determinado podcast que eh, pueda perder entrecomidamente audiencia, cosa que dudo, de los podcasts que se lo trabajan mejor. Con lo cual, estamos en el punto de inflexión del podcasting, donde eh, nace precisamente un nuevo oficio, el del podcaster profesional con modelo de negocio, que igual que eh, hay muchos padres que hoy día que sus hijos quieren que sean youtubers, quién sabe que algún padre que quiera que sus hijos sean podcaster en el futuro. Puede ser un buen oficio, sin duda alguna. Con lo cual, dentro de unos años, esta polémica de monetización, sí o no, no tendrá ningún tipo de sentido. Ahora mismo puede crear polémica, pero simplemente son darnos más opciones a los usuarios al mismo tiempo que se crea un modelo de negocio completamente razonable para todas las partes. A los podcasters que queráis tomar la decisión de monetizar si ofrecéis un gran contenido de calidad continuo eh, frecuente en el tiempo y os lo trabajáis muy bien y os convertís en profesionales si es, estáis en la temática a mí me gusta me suscribiré con vosotros igual que lo hago en series de televisión o en películas en otras plataformas y a los podcasters que eh, si queráis seguir manteniendo amateur eh, estáis eh, teniendo una plataforma que va a tener cada vez más repercusión social. En realidad, todo el mundo ganamos. A los usuarios tenemos más ofertas de más calidad, que también nos viene absolutamente genial. Con lo cual, eh, plataformas como Ibots muy bien por lo que estáis haciendo. En podcast que os lo trabajáis y que yo, personalmente, ya sabéis eh, que soy fan vuestro. órbita eh, de Endor, eh, eh, Canción de Hielo y Fuego, entre otros pues ya sabéis que podéis contar conmigo y personalmente nos dan contenido como usuarios de gran calidad, con gran frecuencia y nos permiten precisamente aprovechar esos tiempos de metro, de paseo, de escuchar esa radio online a través del podcasting en un contenido que realmente... A mí me apasiona y estoy seguro que a muchos de vosotros. Espero que eh, este eh, primer videoblog de opinión os haya parecido interesante. Comentemos en redes sociales y si os gustó, por supuesto, un like. Y mmm, nos escuchamos eh, en distintos podcasts porque me encanta colaborar y participar también en podcasts. Eh, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.